Bien, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso, su curso PowerPoint orientar el aspecto visual Y como su profesor, me nombre es pues Carlos Mi nombre es Carlos. Tengo un grato placer de presentarles este nuevo curso Que en sí ha sido un gran reto Porque empecé este año Dale, empecé este año y no me fue bien Lamentablemente tuve que suspender el curso. El curso valía pues 20 soles y duraba también un mes, ¿no? Con tres módulos. Pero esta vez quise hacerlo un poco más interactivo para que sea más fácil de aprender a cómo crear presentaciones eficaces utilizando elementos visuales que impacten de manera eficaz y eficiente a nuestros proyectos de diseño en PowerPoint. Es muy importante que establezcamos primero cuáles van a ser las clases y los tres módulos que veremos y los retos que conlleva cada módulo entonces como primera clase vamos a tener los fundamentos del diseño para las presentaciones visuales aquí veremos elementos visuales veremos algunos principios del diseño para que eh, lo llevemos a la práctica luego vamos a ver la configuración en el espacio de trabajo de PowerPoint esta configuración se va a hacer meramente activa, proactiva, para que nos ayude a realizar eh, nuestros trabajos mucho más eh, eficientes, ¿no? que es lo que queremos. Luego vamos a insertar fuentes tipográficas, y aquí les, daré un, aquí les daré posiblemente unos tips para insertar estas tipografías, y obviamente las herramientas necesarias para insertarlas. Y aquí tu reto es que eh, realices... Encuentres, mejor dicho Las presentaciones antiguas que tenías ¿Vale? Porque aprenderás Lo suficiente como para Estar listo Estar listo para el siguiente módulo El siguiente módulo es insertar imágenes Ilustraciones, iconos, eh, Como dice acá, como un pro profesional Te voy a dar las, las Muchas herramientas en este curso Para que conozcas la jerarquía De color y cómo aplicarla Incluso esto puede creo que servir Para aquellos que estén iniciando en la empresa o iniciando por así decirlo marketing digital y que, que conozcan un poco de eh, la jerarquía del color y cómo afecta la psicología del color a los consumidores luego vamos a crear una presentación junto conmigo para que te guíes y que sea minimalista y muy eficaz a la hora de usar y el reto va a seguir con la configuración y que presentes diapositivas ¿Vale? y esto me lo vas a enviar como una por así decirlo como un reto de clase ya porque esta clase lo hemos visto configuración hemos visto cómo presentar diapositivas en en la, en la sexta clase ya lo vamos a ver entonces eh, te va a servir muy muy muy bien te va a servir bastante bien vale en el tercer módulo ya ahora nos toca escribir textos legibles como un pro Obviamente, como profesional, como lo haría un profesional y aprenderemos de los mejores. Cómo escribir textos que sean concisos, este, sintetizados, que no aburran a, nuestro, a nuestra audiencia ¿no? y que posiblemente eh, bueno, pues no, no te aplauden al final ¿no? y eso no, no, no, no, no, no es lo que queremos. El resto de curso, eh, todo el curso general es que vamos a crear presentación una presentación estratégica del tema que he escogido actualmente, que es globalización económica, que es uno de los temas de mi carrera ¿vale? que estoy entrando al tercer al tercer este al tercer trimestre y es uno de los temas, ¿no? Y creo que me va a ser muy bien para llevarlo un poco más y unos regalos, les daré acá los PDFs de donde sacar la información algunas guías prácticas, sea sea los enlaces pertinentes para que Realicen algunas investigaciones por su cuenta Siguiendo así Lo que vas a necesitar Obviamente es la versión Más completa de powerpoint Que sea actual Ya sea 2019, 2016 Cualquiera vale O entre sus bases Y si tienes powerpoint 360 Mucho mejor Te hace la vida mucho más fácil Y una computadora windows Una computadora mac en sí Tiene esta herramienta que se llama keynote vale. Si tú la investigas pues y si tienes esta herramienta y la usas bien por ti pero en esta vez vamos, vamos a necesitar una computadora Windows con Office 2016-2019 o si no tienes Office pues 360 ¿no? y quiero que le entres al 100% a este curso para que tengas muchas ganas de aprender vale te daré todo lo necesario para que aprendas de la mejor manera los objetivos del curso es que aprendas a crear presentaciones visualmente atractivas y efectivas utilizando las herramientas que te compartiré con las funcionalidades que tiene PowerPoint, ¿no? Que verás que no son tan difíciles de aplicar. Aquí entenderás cómo seleccionar, utilizar distintos elementos visuales que lo vamos a ver, que son imágenes, iconos, ilustraciones, texto, para comunicar más eficazmente. Luego vas a adquirir las habilidades necesarias para diseñar tus propios eh, diapositivas y presentar de manera coherente, que sean fáciles, legibles para seguir, para que el público te siga, ¿verdad?, porque es lo que queremos al final y a todo caso. Bien, diciendo esto, pues vamos a pasar a la primera clase y estos es de los fundamentos del diseño de presentaciones visuales, lo que vemos acá son los elementos visuales, Entonces. Aquí los fundamentos del diseño no puedes ignorar por nada del mundo, vale, porque en el diseño tiene que ver con tomar nuestras decisiones, pueden ser, eh, al, al momento de agregar texto por ejemplo vamos a incluir o vamos a dejar de lado algunas cosas que no queremos, o cuando agregamos por ejemplo fotos, iconos, vamos a incluir lo que queremos y lo que no queremos. Pero en sí no va a servir de, de, de todo caso muy bien. Porque hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces vamos al primer elemento visual. El, el primer elemento visual es la fotografía. Puede ser imagen. Bueno, aquí para que utilices la fotografía. Es importante elegir imágenes que sean relevantes. vale Con el contenido de tu presentación. Todo lo que puedes complementar con, esta, con este elemento visual puede ser lo que haremos seguidamente. Pero algo resaltante es que tienes que tener las imágenes relevantes. O sea, no puedes hacer, por ejemplo, algo de deportes con algo de ciencia. O algo de ciencia ficción con algo de eh, películas de acción, por ejemplo. ¿no? Entonces tienes que tener ese balance, por así decirlo, de elegir las las fotografías correctas y lo puedes complementar con el elemento visual llamado ilustración esta es la representación artística por medio de un dibujo el dibujo obviamente es digital ¿no? y estas ilustraciones tienen muchas variantes una por ejemplo puede ser académica y otras están enfocadas más en la síntesis y otras pues necesariamente son dibujos ¿no? sino que pueden incluir formas o siluetas ¿no? y puedes buscar por ahí ilustraciones no por ejemplo de hojas hojas verdes, no de otoño algo muy, muy resaltante es que el diseño tiene que ver con la sustracción de la edición o sea, tengo que poner más eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo puedo hacer? tengo que poner menos texto, más imágenes o más imágenes menos texto, pero esto nadie lo entiende porque nadie entiende la regla de eh, déjenme recordar, la regla del 20-30-40 20%, 30, 40. 20 de imágenes 30% de texto y 40% de espacio es una regla que he seguido siempre a la hora de utilizar estas herramientas visuales por así decirlo, para ni tampoco incluir mucho y tampoco excluir demasiado porque ese es una, un error grafal entonces para no, no seguir tan largo, vamos a seguir con la Tipografía, que es uno de los elementos en forma de texto, bueno, pues más allá de informar, puede también comunicar sensaciones, puede, puede también comunicar alguna situación que estemos afrontando. Y la tipografía tiene un sentido también que, sea, que es estético y que debe tener mucho cuidado al utilizar. No, eso ya lo veremos en la clase de inserción de tipografías. Vamos al color el color por sí ayuda a construir la idea que queremos transmitir de acuerdo con la teoría del color ¿vale? que ayuda a transmitir la intención del mensaje este tiene un efecto bastante psicológico ¿no? que ustedes lo han visto en marketing por ejemplo si ustedes saben algo de marketing utilizan esto de la psicología del color pero eh, se han, con la, se han, que, perdón, se han este, dado en la duda de que la psicología del color no siempre funciona por ejemplo, yo tengo un caso. El rojo siempre ha sido para eh, para no me acuerdo para qué. No, el verde, perdón, el verde. El verde siempre ha sido para los productos que son médicos, ¿vale? Por ejemplo, las pastas dentales, no, este, medicables, no. Pero en sí vemos, por ejemplo, algo que rompe las barreras que es el el llamada marca colgate, no, que es marca roja es de color rojo, entonces rompe fronteras porque no tiene relación. Pero sí, la psicología del color ayuda bastante y refuerza la idea que tienes según lo que aplique en tu diseño. Ahí lo veremos un poco más en la, en la mini clase del color. Las figuras geométricas de por sí ya influyen en el diseño de forma múltiple, que son importantes porque aquí el, el rol que cumplen es el rol visual, porque las figuras geométricas ayudan a construir la composición, de lo que llamamos slides o diapositivas, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, el logo de PowerPoint, pues tiene formas geométricas, ¿no? El círculo, un cuadrado redondeado en las esquinas, y acá tenemos otro, otra figura, pero en sí, ahí está el logo, si ustedes lo pueden notar, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto ya, um, creo que ahí se están. Para el siguiente... Para el siguiente... A ver, déjenme ver. No lo tengo acá. A ver. Para el siguiente tema. No es la clase, es el tema. Vale, es lo que sigue. Lo que sigue son los principios y esto es algo meramente importante. Pero quiero recalcar esto. Los elementos visuales no están para servirte a ti sino a tu audiencia tienes que meramente enfocarte en tu audiencia qué es lo que quiere en tu audiencia ¿No? y para esto eh, pues hay varios cursos que son de paga algunos algunos son gratuitos no por ejemplo el, el, el este el hablar en público no y estos um, te ayudan bastante para que te desenvuelvas te desenvuelvas eh, hablando en público Y quiero que por favor abandones el uso de PowerPoint como una muletilla para la cual apoyarte, o sea, no es PDF, no es leer, es simplemente rescatar tu idea más importante y quiero, y quiero que lo transformes en una herramienta que amplifique el mensaje que quieres pues, transmitir, que es obviamente. Ahora si pasamos a los principios, que es lo más importante, los principios son cuatro, bueno son más, pero cuatro son los principales para que los los básicos para que los apliques Que sea provechoso eh, En todo tipo de materiales visuales Y aquí se viene lo Ahora sí viene lo chido Eso viene lo chido Aquí el principio de proximidad El principio de proximidad Este es aquel que agrupa Los elementos vale Relacionados Y según el principio de gestal Que son de donde salieron esto es cuando varios elementos se encuentran próximos físicamente. Aquí vemos el ejemplo, pues no son cuadrados que se encuentran cercanos o agrupados. Bueno, nuestro cerebro lo dice así: que están agrupados, ¿vale? Y que tiene agrupados como, un co como una este, unidad visual en lugar de percibirlos como unidades separadas. Veamos estos dos estos ejemplos: ¿están separados? Puede que sí, están separados. Unos, no sé, 0.5 centímetros o un poco menos Pero debes tomar en cuenta esto Que el espacio vacío entre los elementos Que vemos acá el espacio vacío en espacio blanco ¿Vale? Es tan importante como los propios elementos a la hora de organizarlos lo veremos más adelante con gráficas eh, Bueno Vamos a las gráficas ¿Ya? Esto va a facilitar la asimilación de lo que queremos transmitir ¿Vale? Simplemente es un ejemplo, veamos acá otro ejemplo por ejemplo, en el 2012 se han registrado gastos iniciales de ¿no? de una empresa por ejemplo no, no ha agregado este, valores reales porque hacen el copyright aquí tenemos dos ejemplos, son los mismos pero con distintos, eh, distintos diseños vemos el primero que están por así decirlo ordenados los gastos Z, X, Q, Y Están ordenados con el 24% 30, Bueno, los porcentajes, pues no Aquí No están organizados Bueno, esto sí está organizado Pero caemos viñetas con colores Y esto es una mala práctica A la hora de utilizar eh, Powerpoint Y eh, oficialmente Cuando utilizamos gráficas Incluso en las de barras también ocurre ¿Verdad? Entonces en síntesis, la aplicación de este principio, ¿vale? A las etiquetas, por ejemplo, en el gráfico circular eh, Cuanto más cerca están al objeto, como vemos acá Cuando están más cerca del objeto, menos se sobrecarga la memoria de trabajo Y es lo que nos dice el principio de Gestalt En el principio de proximidad, que es más sencilla y nos resulta su comprensión visualmente hablando Ahora, su propósito es que... Eh, su propósito es que simplemente busca organizar la información y comprender la información para que sea legible y que se recuerde y que es lo que se quiere. Eh, quiero dar un ejemplo bien claro, así que voy a ofrecerles aquí meramente las instrucciones como cómo se vería realizando el principio de Gestalt. Ya, así que voy a tomar mi tiempo para hacerles este pequeño ejercicio lo que ocurre acá, lo que estamos viendo acá es que realizando este esta información no lo hice yo obviamente, nunca haría esta presentación lo hizo una compañera pero no quiero hacer eso. así que el título se llama diferencias entre cultura y clima organizacional y vemos que todo estos es textos y es algo aburrido cuando empezamos a leer, incluso cuando no lo estudiamos y eso se llama muerte en powerpoint la muerte en PowerPoint se, se asimila Básicamente cuando vemos mucha información Que nos atura e Imágenes que no son fáciles de comprender Bueno, las imágenes siempre son fáciles de comprender Pero en este caso están desorganizadas Y encima son tres imágenes Que están así, disparcidas Entonces, como este curso no está para Dejarte ocioso Vamos a hacer un pequeño ejercicio Como son diferencias Yo pienso ya, que tengo que hacer una línea divisoria vale, entre entre perdón, cultura, sí, cultura y clima cultura y clima así que inserto acá un cuadro de texto y escribo eh, cultura organizacional, tú puedes seguirme también para que aprendas un poco vale, perdón, perdón organizacional te puedes seguirme acá para que no te pierdas. Ahora aquí Lima. Muy bien. Vamos a cambiar el tipo de letra. Uno más, Black. Aquí estamos, red Black. Más grande la letra, 24. 24. Listo, 24. Esto no me gusta, voy a incrementar su grosor. Aquí... A ver, tres, tres puntos tres puntos Vamos a colocarlo acá En el medio Y alinear verticalmente ¿Vale? En configuración, en la clase de configuración Te voy a enseñar este Cada una de las pestañas ¿Vale? La que más utilizo bueno, es, Nosotros utilizamos bastante Es cuando hacemos clic En cualquier forma ¿vale? cualquier elemento visual Nos aparece este formato de forma Formato de forma eh, va a aplicar bastante en nuestras presentaciones. Okay, este color no me gusta, vamos a cambiarla que en moradito. Acá está, listo. Ahora sí, el contenido que es lo más importante. Voy a eliminar esto. Ya, esto no me importa, así que lo puedes eliminar. Vale, te va a pasar el PDF al final, y lo puedes eliminar. Lo que nos importa está acá. Leamos, el clima organizacional es solo una parte de la cultura organizacional. Ya de por sí no nos dice nada, que solamente es una parte, está en parte. Bueno, no dice nada, nada. Aquí, la cultura organizacional involucra más cosas que la pura convivencia. Aquí sí nos muestra algo, así que, a ver, involucra acá, involucra más cosas. Bueno, vamos a copiar acá, control C, control V, y a ver, a ver... Vamos a eliminar esto. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a mostrar Montserrat Medium porque no me permite utilizar Roboto, no sé por qué no me permite utilizar Roboto. Siempre he utilizado Roboto. Vamos a copiar esto. Ahora, la tecla que estoy utilizando acá es CTRL -E para que me entiendan mejor. -E control, ¿ya? control y la tecla llamada chief. chief ya o que está en la flechita para arriba fácil de leer está en la parte izquierda de Block Mayos para abajo ya son fáciles de leer entonces tenemos el primer punto el clima es una cuestión subjetiva ya que depende de cómo perciben las personas dentro y fuera de la organización forma lo... bueno lo que nos quiere decir que es una cuestión subjetiva dentro y fuera de la empresa ya, así de simple, síntesis. Aquí les voy a mostrar al final, en la sexta clase creo que fue, eh, cómo podemos realizar la síntesis. Y esto creo que fue un clima, ¿ya? Que es algo muy importante que tienen que realizar ustedes. A ver, una cuestión. Cuestión subjetiva. A ver, permí, permíteme, subjetiva. Eh, dentro Fuera De la empresa Muy bien Simple Vamos con otro El clima es una cuestión Bueno, ya está La cultura es una cuestión de hecho Que no depende de los criterios de nadie A sumar Entonces miren lo que tenemos acá No depende de los criterios de nadie Dice la cultura Que la cultura no depende de los criterios de nadie Bueno, ustedes me dirán por qué no depende, lo que simplemente voy a hacer acá es hacer esto, el copiar formato y lo tengo acá, listo, ya lo copié ahora vamos a agregar aquí, el, este de acá, vamos a, con shift, vale, con la para arriba, vamos a alinear esto, vemos que nos salen unas líneas, así que lo vamos a alinear ahí. Siguiente es el clima puede ser positivo o negativo, la cultura organizacional no. El clima, el clima puede ser positivo o negativo, nada más. ¿Ya? El clima. El clima es positivo. Bueno, acá solamente hay que poner positivo o negativo. Puede ser, puede ser positivo o negativo, así de siempre. Coloquemos así. Para que no se duerma nuestra audiencia, nuestro público. Muy bien, entonces vamos a empezar acá llenando imágenes. Como es cultura y clima, cultura me parece que esta imagen puede ser, puede servir. Vamos a pegar, copiar. Vamos acá a formato de imagen. Voy a cambiarla a esta de acá. ¿Sí? Ustedes pueden seguirme normal, no pasa nada. Ya, vamos a ver hay un poco de aquí. Ahí, ya siguiente imagen puede ser esta de acá Muy bien Perdón Esta de acá ver, Control C Control V Vamos a cambiar esto ahí está A ver Si no me gusta cómo se ve y no se ve muy alineado Por ejemplo Tengo que recortarlo vale. ahí Ahí está la línea, miren tiene que verse la línea Ahí está la línea Entonces tenemos las mismas medidas Voy a cambiar estos dos Formato de forma Formato de objeto, perdón La sombra no me gusta Así que voy a eliminarlo Y así de simple Ya quedó Nos falta un pequeño detalle Aquí va a cambiar la cosita Recortar la forma en redondo Ahí está, miren qué belleza Y eso es todo lo que tenían que hacer mis estimados ya. Para organizar la información, síntesis, diseño y un poco de creatividad. Cuando hablo en diferencia, obviamente tengo que dividir, ¿no? O hacer una de división. No puedes, puedo, por ejemplo, puede venirse para acá, venirse para el centro, hacer, por ejemplo, acá clima o cultura, en dos imágenes, por ejemplo. Ya, puedes explicar tu, tu diapositiva sin ningún problema, ¿no? ni um, no hay ningún inconveniente ¿Vale? Así que esto sigue siendo Muerte en powerpoint Nunca en esto mis estimados No agreguen texto encima con números ¿Vale? Pueden agregar acá incluso iconos que les daré En, los, en las siguientes clases ¿Vale? El pack de iconos Que, que puede les ayudar mucho Entonces vayamos al siguiente Al siguiente principio Alineación es uno de los principios más importantes porque básicamente lo que tenemos es que una alineación correcta en los elementos dentro de la, de la, de la diapositiva mejora la eh, influencia cognitiva y el impacto estético en cómo se logra Hola. visualizar lo que entendemos por alineación es meramente eh, bueno, pues que se vean alineados, se vean agrupados, ordenados, limpios, ¿vale? Y eso es lo que lo que busca este principio. Veamos la ley de tercios que yo sé que ustedes han escuchado y es que es muy utilizado por fotógrafos. A ver, en la época de los Déjenme recordar del 80 si no me equivoco más antiguamente, si los artistas vale se percataron de la Preferencia del ojo por los grupos de tres vale, Esto les ayudó por ejemplo a Leonardo de a dibujar sus obras de arte ¿no? Lo cual condujo a la creación de composiciones en las que el espacio se divide en tercios ¿no? Vemos acá eh, un espacio en blanco dividido en tercios Pero vamos a ver algo más, eh, algo más legible Aquí vemos una fotografía dividida en tercios ¿Cuántos tercios está utilizando? Dos. Uno en la parte izquierda. Uno en la parte de centro. ¿no? Digamos que también utiliza los dos. Las dos partes de acá. ¿Okay? Las dos personas que están acá. Utiliza en parte también este espacio. Vamos a un espacio en blanco. Un espacio en blanco. Bueno, en fin. Este, este principio no es para que lo apliques 100%. Es para que te ayude... A, a visualizar un poco mejor en dónde estás colocando tus elementos, que es lo más importante. Vayamos a algo más práctico, que es, es una presentación realizada en, en, mi, en mi curso, ¿vale? Era arte e instrumentos. Bueno, pues realicé esta presentación eficazmente utilizando la regla de 3, la regla de tercios. Y me fue bien, ¿sí? Los elementos se ven. De la mejor manera, los <coughs> elementos están muy bien separados. Utilicé tipografía Poppins, y acá utilicé, bueno, no me acuerdo esta tipografía, creo que es Mozart, si no me acuerdo. Y estas es Poppins Light, y algunos algunas imágenes que recorté en redondear. Bueno, en fin, los elementos no son muchos, pero sin embargo, es una presentación eh, que llena de, de esperanza para, para la audiencia, ¿vale? Ahora tengo un pequeño texto que decir. Es que tenemos que resaltar el margen de la alineación. ¿Vale? El margen de la alineación. Eh, que debe considerar también dónde colocan los distintos elementos. En función de su importancia relativa. Y las personas proces procesamos. Todas las personas procesamos la información. De cualquier elemento. Empezando arriba. Desde arriba a la izquierda. ¿Ok? Moviéndonos hacia abajo. Y luego hacia la derecha. ¿Vale? Esa es la teoría. Para mí... es Toda la información desde el centro, arriba, abajo, incluso desde, lo, desde donde leo, desde donde lo podamos visualizar. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya este para que lo entiendas mucho mejor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto lo voy a copiar. Esto lo voy a pegar acá. Esto voy a copiar esto de aquí. Bien. Está. Bien, pero ¿qué rayos pasó acá? Vemos que no está organizado Mira, no está organizado Esto no está organizado ¿Qué podemos hacer simplemente? Bueno, pues lo dejamos y ya No es obligatorio No es obligatorio seguir paso a paso la regla de, los, la, de la ley de tercios Vemos acá, por ejemplo, podemos poner más acá Pero está bien centrado esta línea Así que si lo vemos en la perspectiva eh, por... Depositiva muy pro Que es una de estas Incluso esta puede ser más grande No más pequeña Para que se alinee, por ejemplo aquí O para que se alinee, por ejemplo acá Que estén meramente en los cuadros Pero esto no va a pasar nunca ¿Vale? Tus depositivas deben estar 100% Realizadas por ti ¿Ya? Y tú tienes el eh, por así decirlo, el deber de solucionar los problemas que te obliguen a solucionarlos en caso de la diferenciación, por ejemplo, de alguna cosa con otra cosa, siempre se va a ver así. Ya no esperes, por ejemplo, que esto esté a la par con esto de acá y esté alineado, por ejemplo, acá. No cuando es eh, cuando te toca hacer, por ejemplo, esto, vale. Que No es mucho texto y lo que tenemos acá es la diferencia. Los elementos son distintos, los elementos son diferentes, pero sin embargo, el modo de diseñar son los mismos. ¿Sí? Ay, lo dije todo al revés, verdad? A ver, los elementos son los mismos, pero el momento de diseñar es distinto. Ahí está, perdón, me dije al revés. Bueno, creo que, este, que estuvo muy, muy. Esto bien claro así que vamos a la repetición el principio de repetición es meramente utilizar a ver utilizar los mismos elementos que tenemos en la mano o realizadas antiguamente ya realizadas antiguamente eh, para crear un aspecto de creatividad ya Ahora, este principio permite utilizar Las plantillas realizadas antiguamente No que tenías guardadas Y mejorarlas, incluso usar Elementos eh, Mucho más de lo que tenía esa presentación Antigua, entonces cada diapositiva Que sea individual y cada presentación debería sentirse Como parte de un todo que sea Unificado, lo que yo estaba Haciendo acá es una, una presentación Que hice también sobre sistemas de... <coughs> Perdón Sobre sistemas de almacenamiento Lo que hice fue agregar eh, mi patón, mi perdón, mi platón, ay, mi patrón de diapositivas eh, colocar imágenes, colocar el tipo de letra, donde colocar la, cada, con dónde colocar cada elemento ¿vale? si es arriba abajo y colocar incluso la, el logo de el logo de este de, de mi carrera que estoy estudiando entonces vamos a practicar un poco ¿Vale? Recuerden que Recuerden que Se hace con la práctica Ajá. Vamos a insertar Una nueva diapositiva Que sea en blanco No, incluso A ver, vamos a ver. ¿Incluso Se me está ocurriendo algo ya, está, ya hemos hecho esto Ya hemos hecho esto Vamos a eliminar esto Avanza ya vamos a eliminar esto ya vamos a crear una diapositiva en blanco no voy a copiar otra vez ya voy a copiar otra vez a ver estoy pensando en crear por ejemplo la biografía de mi personaje favorito de mi persona favorita no quiero crearla así que voy a utilizar esta imagen por ejemplo para dar el sentido común no que es un artista es un artista Que Vamos a utilizar a ver, a ver, No, no, no, vamos a utilizar este recorte a ver, Ya Perdón, perdón Ya A ver Vamos a agrandar esto Muy bien Quiero hacerle igual a la presentación que les mostré anteriormente Para que no Vean confusiones Ya Incluso a ponerlos acá Perdón, perdón, perdón. De ahí, por ejemplo, ¿no? Ya. Okay. Quiero que vean este de acá. Es que vamos a escribir igual, Loren. Okay. Abrimos, cerramos, corchetes, corchetes, que digo paréntesis, y hacemos enter. Lo que está pasando es que es un código para generar texto, ¿ya? Incluso podemos acá... Eh, biografía vale, de nuestro autor biografía mi favorito es Brian Tracy ya, nos pueden, pueden buscar El otro de mis favoritos es X de X de cualquier persona pues no, ya ustedes tienen esa intención, la biografía siempre es um, siempre es texto eh, no tan grande Así está bien. Incluso más acá, los márgenes se respetan Hay que darle espacio. Hay que darle espacio. Listo. Incluso puedes cambiar el, el color del fondo. Por ejemplo, puede ser un morado eh, Este... A ver. Puede ser este de acá. A ver, este solito. Este solito puede ser, ¿no? Pero no me gusta mucho. A ver, un blanco ya, pues un blanco no, no. Perdón sino no, sin, sin relleno ya, pues ustedes vean, ¿no? Bueno, y así en fin Lo que quiero que vean es que no he cambiado nada De los elementos He cambiado el diseño Ok, quiero que vean esto He cambiado el diseño Ya, el diseño Y en la próxima clase que vamos a ver en las configuraciones Lo vamos a hacer muy profundamente Porque no va a alcanzar el tiempo así que tengo que seguir con lo demás ok pero hasta aquí quiero que se vaya entendiendo para que eh, veamos las configuraciones que estamos haciendo ya ah, que estamos avanzando obviamente ahora sí. el contraste es uno de esos elementos que a la hora de utilizarlo hace que nuestros que nuestros eh, elementos resalten bastante vamos acá a resaltar los lápices ya o resalta la imagen misma ya que es un tono amarillo un tono azul celeste perdón y es que el contraste significa la diferencia de intensidad que tiene vale puede ser el tono puede ser el color o pueden ser los dos o más elementos distintos ahora en el diseño se le conoce como la diferenciación visual que tenemos al, al, al visualizarlo profundamente de uno o muchos elementos y el ejemplo es fundamentalmente Lo que hace Es que el elemento destaque sobre otro Y ayude a guiar Lo que se debe Notar primero Veamos un ejemplo bien claro Bueno no tengo ejemplos En esta parte pero Te, te dolaré en la próxima clase Ya um, tengo, tengo que hablar mucho sé que voy a avanzar Ya, Pero te prometo en la siguiente clase te voy a dar el ejemplo del contraste Vemos acá los tipos de contraste Tenemos por tamaño, por forma, por tono, color, orientación, posición Y muchos otros contrastes Pero estos son los más importantes Creo que son los únicos <risa> Vamos al tamaño que es uno de los más importantes Por ejemplo Cuando escribimos texto Vamos o sea, al título, o subtítulo sea, Luego el texto Luego que va de página Pues no La forma en cómo se están estos elementos organizados puede ser redondos puede ser eh, pueden ser líneas rectas no sé líneas curvas en fin la forma identifica el contraste el tono puede ser apagado como estamos viendo acá en el segundo cuadrito pequeño ya que es un tono apagado y acá en el primero es un tono encendido puede ser es fuerte no es es es este vivo Uh -huh. En la orientación, aquí básicamente lo que quiere resaltar es que puede ser vertical, horizontal, hacia derecha, incluso hacia arriba ¿no? Tenemos un, un elemento igual, tenemos otro elemento igual y está inclinado, está, tiene un contraste de orientación Esto lo veremos en las próximas eh, clases Y la posición, se si está eh, alineado a la derecha, está alineado a la izquierda en fin y el espaciado que tiene, miren el espaciado que tiene está muy muy separado del elemento, incluso parece que no fueran iguales, pero son iguales, incluso de menor tamaño el otro ¿no? vemos acá en un claro ejemplo, es el contraste de qué el contraste de tamaño muy bien el contraste de tamaño dice que más importante está en la parte de arriba, en la posición más arriba. No hay más siquiera. Es el peso visual, llamado así, peso visual. Lo que vemos acá en la parte más grande es que resalta, ¿no? Por ejemplo, acá en principios de diseño, que en la parte de derecha tenemos acá y es, es el que más resalta. Tiene eh, un tamaño de 40 o de 50, 50 creo. Que, ¿no? Y el tamaño del logo. Entonces son dos elementos que resaltan muy bien. Para transmitir la relación de jerarquía. En, en el caso del texto pequeño que tenemos acá. Es que lo menos importante es lo que menos se destaca. ¿no? Que no tiene negrita. No tiene cursiva. Puede tener cursiva pero es lo menos importante. ¿Ya? Entonces creo que ha llegado el fin de este PowerPoint. Nos vemos en el próximo. Pero antes de cerrar esto, te dejo los enlaces de, de mi página de Facebook. No tengo página web hasta el momento porque tengo que resolver algunos problemas de, ya saben, ¿no? De los pagos. Bueno, en conclusión, digamos que estos principios se podrían mejorar, ¿vale? En tus diseños, eh, pues, sustancialmente. ¿Por qué? Porque básicamente te muestran la base de lo que hacen los diseñadores gráficos los diseñadores gráficos utilizan muchos más principios que estos, pero los más básicos son siete y estamos utilizando nosotros 4. nosotros estamos utilizando 4. entonces tu reto es cuando navegas por otras páginas web o utilices alguna aplicación te fijes en estos principios que te he explicado para que seas más productivo a la hora de realizar presentaciones y que tengas Por así decirlo La motivación suficiente Para crear estas presentaciones No Este meme No lo he hecho yo Es descargado Así que no creo que me hagan cooperar por esto Pero vamos Así que te agradezco mucho Por tu apoyo Ya Vamos a despedirnos este de acá Bueno A fin he Llegado la, la despedida Así que nos vemos hasta pronto Hasta la pronta clase Nos vemos